Oye, Alberto, ¿tú te acuerdas de cómo era el contador de la luz cuando era chico? ¿El que había en las casas? Sí. Sí, una máquina así grandota con una ruedecita así en horizontal, ¿no? Que iba dando vueltas despacito y unos números iban cambiando así como una ruleta, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué me preguntas eso? Porque me gustaría saber si todavía queda algún contador de esos en alguna casa en España. Porque desde el 2018 han ido desapareciendo y ahora tenemos contadores inteligentes. ¡Listísimos! Sí, sí, inteligentísimos. <risa> Se suponía que con ellos ya nos olvidaríamos de aquello de la lectura estimada frente a la lectura real del contador de la luz y que sería más fácil poder establecer las tarifas por horas. Pero... Nasty de plástico ¿qué va? Como tengas una avería o no lleguen los datos, pum, lectura estimada. Y luego vienen las regularizaciones que pueden ser que hoy te cobren más, pero mañana te reclamaré el dinero, o al revés, en fin. Y eso sin hablar de los contadores del gas natural. Desde luego el mío de inteligente tiene poco. Cada 2 por 3 tiene que venir un operario de la compañía a casa, entrar y hacerle una fotito al contador, a los kilovatios hora que marca. Así que hoy hablamos de lectura estimada frente a la real en ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. ¿Y cuál es la consecuencia final de una lectura estimada? Cuando se confirma que el contador está averiado y la compañía pretende cobrarte una cifra por esos meses por una lectura estimada que después puede no corresponder con la realidad. Pero vamos a explicar primero qué es eso de la lectura del contador, la real y la estimada. La lectura del contador hace referencia a los datos que refleja el aparato y que, restada al consumo del periodo anterior, Da como resultado la energía que has consumido en el mes o los dos meses, dependiendo de cada cuánto te facture. Con esa cifra se calcula cuánto tienes que pagar según el precio del kilovatio hora. Hasta finales de la década pasada, todos los usuarios teníamos contador analógico. Después, la normativa obligó a cambiar esos contadores por los inteligentes. Gracias a ello, las eléctricas tienen, en la distancia y casi en directo, el consumo real de cada hogar. Hoy en día, casi todos tenemos contador inteligente. ¡Inteligentísimo! ¡Vamos! Nos cobran lo más grande. Con el contador analógico, todavía debe haber gente que lo tenga, si es así que se ponga en contacto con nosotros que lo entrevistamos. Si el técnico de la compañía o quien revisaba no podía acceder o mirar lo que ponía el contador, pues la compañía te podía hacer una lectura estimada de la luz. En ese caso, podía venirte una cifra a pagar y meses después otra para regularizar cuando se tuviese acceso a la lectura real. Y esa cifra puede ser muy abultada y darte un susto de muerte. Pero ojo, que solo tienen un año para eso. La compañía eléctrica no puede cobrar facturas de la luz enviadas con un año de retraso ni realizar refacturaciones después de ese plazo, si en su día cobró una cantidad menor a la que estimó posteriormente. Puede ser que os estéis preguntando si ya tenemos todos contadores inteligentes, ¿para qué me cuentan esto de la lectura estimada? Ay, amigos, pues porque aún pasa. Si se avería el aparato o por lo que sea la compañía no puede acceder a los datos de tu contador inteligente que lee la distribuidora, porque no puede acceder al contador o lo que sea, la ley le permite hacer una factura con lectura estimada. Y también te puede pasar si tienes contratado el gas. Porque en la mayoría de los casos tienen que ir periódicamente a tu casa a leer los datos de consumo. Podemos ser inocentes y pensar que esas lecturas estimadas son las correctas y que el sablazo luego no va a ser para tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no es así. De hecho, este mismo año, la Generalitat de Cataluña sancionó a Endesa con una multa de 600.000 euros por desviaciones al alza en las lecturas estimadas de los contadores. Pero la factura estimada debe recoger exactamente el mismo número de kilovatios hora que consumiste en el mismo periodo del año anterior. Esto es muy importante. En cualquier caso, ya sabéis que estamos aquí para ayudaros y que si estás sufriendo una situación de este tipo tenéis que defenderos. Precisamente vamos a saludar a nuestro invitado de hoy porque le está pasando algo así. Le han venido unos facturones de luz por lecturas de contador estimada. Nuestro invitado se dedica al entretenimiento y su medio natural es Internet y las redes sociales. Se llama Lucas Melcón, pero todo el mundo le conoce como Malacara. Lucas, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Me, Me de, conoceros, de saludaros. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué? ¿Cómo está? Va, va, va. Pues bien, la verdad, aquí echando la tarde. Sí, tú en, en, tus en tus perfiles en redes sociales tienes un éxito tremendo. Tienes, en Twitter tienes 163.000 seguidores. Eh, no paras de hacer coñas, sobre todo. No dejas títeres con cabeza. Incluso, eh, ¿alguna vez le has dado caña también a las eléctricas, no? Sí, a cierto político del del de PSOE, creo que era el nombre, uh -huh. creo que acordarme el tío se hizo unas guarreta de, de puertas giratorias que de un día de, de un día a otro pasó a pues a ser tan consejero de administración de una de estas grandes entidades uh -huh. y, a, y a llevarse pues un pastizal de, con el uh -huh. dinero que pagamos todos ¿no? de, uh -huh. con estas facturas gordísimas pero bueno de, que de broma a veces se le quiten uno las ganas, ¿no? Con, no, con el no es, caso que sí, voy a contar porque, ahora. Lo que no es una broma lo que te ha pasado a ti, precisamente, ¿no? Con Eso el tema es. de las lecturas estimadas. Cuéntanos. Venga, Lucas, a ver, tu caso. Bueno, pues, pues, no, tampoco me quiero... Bueno, básicamente yo me vine a vivir a esta casa hace como siete u 8 meses y el suministro estaba dado de baja, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, contacté con, en este caso con luz que por el, lo que se llama el enganche o reenganche, una barbaridad de pasta que simplemente por darle al botón de que empieza a contar. Y el primer mes y el segundo, como bueno, estaba de obras y tal, no gasté mucho, pero la, ahí la sorpresa me llegó en, en enero de este año, en enero que sí que bueno, hice ofrecito, en febrero también. Eh, pero bueno, yo tampoco hago un, un uso excesivo de, de la, del consumo, salvo por la pequeña plantación de marihuana que tengo ahí en el partillo, pero bueno, salvo eso, no tengo, no tengo mucho más. ¿no? No, bueno, hago, hago mucho más responsabilidad y además vivo solo. Entonces, no, la cuestión es que me sorprendió cuando llegó enero y me llegó una factura de 217 euros eh, viviendo yo solo, que me parece una auténtica barbaridad. No sé si será habitual, creo que no conocedor de que, bueno, que hasta en ese momento todavía no estaba la, la cuestión de la guerra y de, bueno, que se puede decir que ha podido encarecer, que yo no lo dudo y que, pero 217 euros es una auténtica barbaridad y mmm, en febrero me llegó una factura de 110 euros también, a la que siguió una factura en marzo de 80 euros, es una tendencia descendente, pues bueno, básicamente que yo en... En, en tres meses, en dos meses y medio, gasté casi 400 euros. Me cobraron casi 400 euros de luz. Que es una auténtica salvajada. Entonces yo llamé a la, a la compañía y les dije, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Qué, qué es lo que, ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y, y el tío muy amable, sí que tuve que esperar unos 7-8 minutos de musiquita y de tal. Eh, cuando por fin se prestaron a escucharme, el tío lo que me, lo que me comentaba es que, que no me preocupara que eso tenía que eso tenía arreglo básicamente que se, se arreglaba solo, ¿no? Les eh, simplemente esto se te ha estimado se te ha estimado un consumo no ha ido a tu casa nadie a mirar tu contador se te ha estimado que usted en estos tres meses ha gastado 400 euros y que se arreglará con el tiempo con el tiempo siguieron viniendo facturas de pues de 95, 110 o, bueno yo he pagado una auténtica barbaridad este año, entonces Um, él, ellos me decían por, por, por, me decían que había, otra, había dos formas, de que si yo no quería que depender de, de que ellos estimasen con su libre voluntad el, el consumo que yo había hecho, que yo podía bajar al contador, que está abajo en el, en el logopatio, que yo podía bajar a los contadores, hacerle una foto a mi contador y básicamente con unos números que ellos te dan, que bueno, son es muy sencillo de leer porque son Unidades, decenas, centenas, tú tienes un número y lo comparas con el número del anterior... De anterior por... Entonces, pues la diferencia entre estos dos es, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Yo dije, vale, pues como yo no puedo depender de que ustedes vengáis o no, porque ellos son la comercializadora, pero no la distribuidora, que es la que se encarga de leer las, las, eh, los contadores, en este caso, pues Endesa, o como yo creo que es Endesa la que se encarga. Como ellos no, como la luz no tiene técnicos, digamos, de calle que vayan leyendo las textos, digo, ya, pues, bueno, como voy a bajar yo. Entonces bajé, hice una, una lectura, ya esto estaríamos hablando de abril. Hice una uh -huh. lectura y yo dije, ¿qué es fácil, Joe? ¿eh? Hago la lectura, meto los numeritos en la aplicación que ellos tienen en Internet, que ellos te invitan a que te enseñan cómo es. Pero la cuestión es que. Eh, el número que yo meto, que era mi contador mi contador de mi piso de tal El número que yo meto, la diferencia que hay entre, digamos, ellos tenían puesto como que yo había gastado Yo tenía con, con 300 kilovatios y el número que yo ingreso, que es el que pone en mi contador, es de 11.500 kilovatios La diferencia era de 11.200, que yo haciendo cuentas me salían aproximadamente unos 10.000 pavos lo que yo acababa de hacer El error que yo había cometido era meterlo y encima me iba a salir a 10.000 pagos la broma. Entonces volví a llamar inmediatamente y dije yo, pues no tengáis en cuenta. ellos intentaremos no tenerlo en cuenta. Intentaremos no tenerlo en cuenta. Y yo intentarlo intentarlo no cojones, no lo tengáis en cuenta, que esto está mal. <risa> Evidentemente yo no he gastado 10.000 euros en un mes. Entonces, bueno, básicamente eso. Y al final te quedas con la sensación de la que yo me quedé de mejor que lo hagan ellos, ¿no? Porque como, como lea yo las facturas... Son diez mil pavos cada vez, la broma de yo, yo yeah, haciendo yeah. el torpe, ¿eh? mirando la de esto. Bueno, en fin, esa es la historia. Tú, tú, tienes, eh, tú tienes abajo entonces, entiendo que no tienes un contador inteligente o sí tienes un contador inteligente de la Pues familia? Eh, no sé si inteligente o si no sé, el que no es inteligente soy yo. <risa> Lo que sabe, el no contador sabe qué, tela. No sé qué carajo pasa, pero, pero inte inteligente no debe ser. Y ¿Ellos te ponen alguna excusa eh, para mm, cobrarte lo que te cobran o para no darte una lectura? El gasto que yo hago es ese. Ajá, esa es la pero única las excusa. Facturas, pero ellos no vienen a mirarlo. Claro. Vale. Y yo cuando voy, a in, cuando voy a meterlo, para que sí. se recalcule o lo que sea, sí. digamos que eh, los números que tienen ellos y los que tengo yo, son totalmente diferentes, de tal manera bueno. que, bueno, claro, la diferencia, pues eso, son 8.000 o 10.000 euros que le hice yo al rápidamente. Y la... la y no que, me lo cobraron, debo decir, No, no, bueno, menos mal Oye, y la, ese, ¿qué sensación tienes tú ante esta, este panorama, esta, al, al vivir una experiencia así, tío? ¿Qué te provoca? Pues... imagino que será lo que dice todo el mundo, una sensación, claro, de, evidente de indefensión, uh -huh. de... claro de no, estafa un poco y de, y de que ellos para, para contratar, digamos, la historia que contar a todo el mundo, ¿no? Pero para contratar son todo facilidades, todo eh, como te, te cantan el fandom que tú quieras y luego a la hora de atenderte, bueno, pues para empezar, suerte con que te cojan el teléfono, suerte con que te cojan el teléfono y ya te digo las dos veces que llamas, una a diez minutos y la otra un cuarto de hora, pero digo, no, no, es que esto está hecho para que te rindas, ¿sabes? Sí. Todo, son, todo es para que te rindas, sí, todo es para que, que no bien. lo intentes. ¿En sí. algún momento decidiste poner sí. alguna reclamación? No porque no porque no he visto que he visto que luego también ha subido bastante el consumo, o sea, el consumo quiero decir, que han subido los precios y que también sí. por ejemplo en, en el caso de Julio que estuve estuve aquí en casa, teletrabajando incluso mucho tiempo, sí. eh, yo entendía que aunque era una pasada de dinero, pues yo creo que en julio fueron casi 100 o ciento y pico de pavos, eh, bueno yo había estado con aire acondicionado puesto mucho tiempo. Entonces, bueno, sí. porque porque yo vivo en una especie de ático, digamos, sí. y el sol pega aquí todo el día. Entonces hace muchísima calor si no pongo aire acondicionado. ¿no? Que no es, o sea, a mí no me gusta ponerlo porque gasta mucho y porque no se debe. estar todo el día con el aire puesto. Pero es que era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo hasta ahí sí lo entiendo, pero yo lo que sigo rumiando es esas facturas, de, digamos, de, de, de enero a marzo, pues que son 400 euros viviendo yo solo. Mi o padre sea... me preguntaba si yo ponía mucho en la lavavajillas. <risa> y digo, bueno, a ver me hago banquetes todos los días y me pongo al lado sí, todo... <risa> para mí solo yo me tomo, me, me tomo un yogur y la cuchara la meto y lo pongo a cuatro horas a grados bueno, oye pero pues, eh, tú... esperemos que esto se más o menos tú ves que hay una solución en el camino no que se, se normalice que por lo menos se normalizará y no llegarán ya esas lecturas tan desacervadas, no como las que... no hombre bueno, lo, lo que pasa es que al final no lo al... Sé. Al final, al final un poco la sensación que yo percibo es que al final tú uno como que entra en el mismo En el mismo sistema que tienen ellos, ¿no? Al final dices, bueno, pues he ha hecho un cálculo y por lo que me han cobrado no está tan mal, ¿no? Entonces es como lo demás de malo claro, mucho consuelo. Se va pero, compensando, ¿no? En algunos. Y luego ellos me to... En otras no, supongo. Sí, bueno, se va compensando, a Relativamente. Y ellos luego me ofrecieron. Eh, no me ofrecieron, de hecho fue, fue una cosa mucho más curiosa. Me dijeron, a eh, mí mmm, me llegó al spam, o sea que no lo tenían ni, ni puesto bien, no sé. Bueno, me, que cuando te llegan al spam, eh, como este correo me han mandado así un poco de, de longi eh, me dijeron, bueno, recuerda que, te, que si no dices nada, si, si, si, es si, decir, no, si no dices en, en ausencia, salvo respuesta como el silencio administrativo, según silencio administrativo, si usted no dice nada, le vamos a cambiar a una, a, una, a otra tarifa de tarifa plana que eran como 85 pavos al mes, me parece. Uh -huh. Pero si es que mmm, yo no, o sea, yo creo que 85 pavos es lo que yo gastaría el mes que más gaste, estando yo estando viviendo yo solo. Pero 85 pavos me parece. Mis padres viven mis padres viven los dos y tienen una de estas tarifas planas que son 40 euros, no sé. A mí me ofrecían como los de 80 euros, como y además que me di cuenta y no no, ¿no? No me ponga lo de 80 pavos porque yo creo que esto, esto lo puedo pelear, ¿sabes? Que yo, que yo creo que de hecho lo que me habéis cobrado antes es mucho, ¿sabes? No, no, sí. todavía como, damos las gracias que te vamos una tarifa buena de 80 pavos. yo digo, ¿pero 80 pavos de qué? Es? <risa> ¿Te dineral, que yo te pongo un dineral, si vivo yo solo, en fin. Bueno, sí. y esa es la película. Bueno, bueno pues, pues muchas gracias, tío, por, por, tu, por tu historia, por tu movida no, no, no. Y, y por el ratito. A, bueno, venga, a ver si hablan hablan con él el... ¡Habla con el Rubén! <risa> ¡Que me lo lleve! Ahí está, que lo lleven, que lo lleven. <risa> para eso está Facua. <risa> bueno, Muy bien. un abrazo. Bueno. Un abrazo enorme y encantado de conocerte. Muchas gracias, amigos. nada Igualmente a los dos, Alfonso Alberto. Venga, pues vamos con las recomendaciones de Facua para los consumidores a los que les haya venido una lectura estimada de la factura o estén esperando que se la regulen, etcétera. Lo primero es recordar que tu compañía solo te puede hacer una lectura estimada cuando no pueda acceder a los datos de tu contador o haya una avería en este. Pero la empresa está obligada a informarte de que no ha podido acceder a tu contador, ya sea a distancia o por avería o lo que sea, y te debe dar opciones para poder hacer una lectura real. Hay compañías que tienen herramientas en su web o correos electrónicos, o incluso que aceptan que le envíes una fotografía. De hecho, la compañía tiene que demostrar que le ha sido imposible acceder a esos datos. Si en el plazo de dos meses la compañía sigue sin tener la información del consumo real, entonces sí puede hacer una factura de lectura estimada. Según la normativa, esa lectura estimada se hace en base al consumo del mismo periodo, pero del año anterior. La factura estimada debe recoger exactamente el mismo número de kilovatios hora que consumiste en el mismo periodo del año anterior. Ojo, porque muchas veces ese consumo puede ser menor y luego el sablazo es considerable. O al revés, que te quieran cobrar mucho dinero, como le ha pasado a Lucas, mala cara, nuestro invitado. En cualquier caso, al menos una vez cada seis meses, se debe realizar una regularización con la lectura real. Si el fallo o problema de la compañía persiste y si el consumidor no facilita los datos reales, se podría aceptar una factura anual estimada. Esos datos de lectura estimada son ficticios y, por tanto, es importante que te los regulen lo más rápido posible. La cifra estimada puede ser muy inferior a lo habitual o todo lo contrario, repito. Por eso es importante que reviséis la factura y comprobéis que la lectura es real. Si es estimada en varias facturas, es posible que algo esté fallando, que la suministradora no le esté pasando los datos a vuestra distribuidora o que el contador esté averiado. Hay que revisar el número de kilovatios hora y verificar si las cantidades son similares a los periodos anteriores, porque si hay grandes diferencias y no ha aumentado el consumo, puedes ser víctima de un error y debes reclamar. También puede pasar que no te hayan cobrado durante unos meses y que ahora te lo quieran cobrar todo. Recuerda, tienes derecho a que se cobren esos impagos de forma fraccionada y no te puedan cobrar ni refacturar si ha pasado un año desde que se produjo el error, la avería o lo que sea. Recuerda que puedes reclamar a la compañía eléctrica cualquier error o fallo o recurrir a las autoridades competentes si la respuesta no te satisface. Y como siempre, si sufres algún abuso, la recomendación es que reclames, que no tengas miedo, ¿dónde?, ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y que te unas a la asociación. Que recuerda que la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono 688-954-954 o en la web facua.org. ¡Nos vamos! Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? En los canales de Facua. En YouTube y en tu plataforma de podcast favorita.